En Berser, la mano de Dios son los cinco demonios que cumplen la voluntad de la idea del mal. En su manifestación durante el eclipse, se sitúan sobre los dedos de una mano gigante. Esta imagen presenta una composición similar a la mano poderosa o las cinco personas. Este es un símbolo cristiano que surgió durante el siglo XIX en Nueva España, en el actual México. Sobre sus dedos, se sitúan Niño Jesús, San José, la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana. Del estigma de la mano, mana sangre de Cristo con los que se alimentan los corderos de Dios. Mediante este símbolo, se pide su intercesión para conseguir metas imposibles.